Para reiterar, en este caso, que Estados Unidos luchará con todas las herramientas de las que dispone contra la desinformación. Ya se había traspasado la línea del 89.700% de inflación, lo que ocasionaba que los precios se duplicaran cada 24-7. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de iniciar y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que siempre estén al tanto de todas las noticias que publicamos y compartir el canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Recuerden que siempre los estamos leyendo. Ahora sí, arranquemos. Juan Guaidó y su gobierno interino celebraron el estatus de protección temporal otorgado por Estados Unidos a los migrantes venezolanos. Es una medida urgente y necesaria. El embajador de Venezuela en Washington, Carlos Bechío, destacó los esfuerzos de la administración de Joe Biden para oficializar la medida de seguro que respalda la lucha por una Venezuela libre. El embajador del gobierno interino en el país norteamericano, Carlos Bechío, emitió un comunicado alusivo en el que agradeció tanto al presidente Biden como a su gobierno por este acto de solidaridad que debe ser replicado por la comunidad internacional. Es una medida urgente y necesaria que promovimos y hoy se hace realidad, agregó así el funcionario. El TPS beneficiará alrededor de 323 mil venezolanos, víctimas del gobierno dictatorial de Nicolás que se vieron obligados a vivir de su país natal por culpa de la represión cruel de América Latina. Esta medida les va a permitir vivir, trabajar y estar legalmente protegidos en Estados Unidos. Así él mismo lo explicó. En ese orden de ideas aclaró que los venezolanos son personas trabajadoras, inteligentes y productivas con mucho que aportar al progreso y la prosperidad de Estados Unidos. Aclaramos que se trata de una medida que es temporal, inicialmente eh, por 18 meses hasta que se puedan restablecer las condiciones que los permitan a ellos regresar a Venezuela. Bajo esa condición, el anonimato de un alto funcionario del gobierno estadounidense informó a los periodistas que esta medida estará vigente por 18 meses, periodo de tiempo debido a las extraordinarias circunstancias temporales que hay en Venezuela. No es seguro para los venezolanos volver, así lo indicó el funcionario. Sabemos que no estaba inicialmente ante los planes del gobierno de Biden, pero recibimos el TPS como una medida adicional de los Estados Unidos de respaldo a la lucha por una Venezuela libre. Poner fin a la represión criminal y corrupta de Nicolás, detener el dolor, detener el sufrimiento del pueblo, al igual que restaurar la democracia y la libertad mediante las elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Un objetivo compartido por Estados Unidos. Así lo señaló el embajador pechigo. Este beneficio es exclusivo para personas ya que están en el territorio estadounidense el día del anuncio que eh, fue el lunes 8 de marzo. Si alguien llega mañana o cualquier día después no califica, así lo advirtió el alto cargo. Estados Unidos ha estado presente en el destino de los venezolanos por años, ha estado en el debate político de Washington. De hecho, antes de dejar el poder republicano de Donald Trump, les otorgó una protección frente a las deportaciones, denominada en este caso salida forzada diferida. La comunidad internacional encabeza de los Estados Unidos, al igual que más de 50 países, no reconoce al gobierno dictatorial de Nicolás por considerar que su segundo mandato es ilegítimo debido a irregularidades en las elecciones presidenciales de 2018, como al transcurso de todas estas noticias lo hemos recalcado y lo hemos informado. Por su parte, la comunidad internacional en su lugar reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino por ser el jefe de la Asamblea Nacional. También está claro que tampoco reconoce a la Asamblea Nacional nombrada por el gobierno dictatorial chavista, considerando que también calificó a ilegítimas las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020, también biocoteadas por la oposición por falta en este caso de garantías. En esa línea continúa reconociendo al cuerpo legislativo electo en 2015 y precedida por Juan Guaidó. El Congreso estableció a través de la Ley de Inmigración de 1990 el TPS, el cual es un programa renovable que protege la deportación y otorga un permiso de trabajo a los extranjeros de ciertos países, que no pueden regresar de manera segura a su nación por desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. Diferente a una visa, no otorga un camino a la residencia permanente en Estados Unidos, pero provee estadía legal y permiso de trabajo en este territorio. Así se va por un tiempo, pero legal. Pasando a segunda noticia, de manera preocupante, una vez más Estados Unidos acusó a Rusia de sembrar desinformación sobre las vacunas y poner en peligro a la población. Según ellos están usando sus viejos trucos. El informe fue muy claro donde la Casa Blanca advirtió que luchará contra las campañas de desprestigio lanzadas contra las fórmulas aprobadas en el país norteamericano y advirtió Estamos tomando medidas. El gobierno de Biden apuntó contra Rusia por estar poniendo en peligro a la gente al difundir desinformación sobre vacunas que sabemos que salvan vidas cada día. Ned portavoz del departamento, me dijo en una consulta sobre un informe publicado en Wall Street Journal que hay una presunta campaña de desinformación llevada a cabo por Rusia contra las vacunas de Estados Unidos, incluida la de Pfizer. El portavoz del departamento sostuvo que el Centro de Compromiso Global de Estados Unidos hasta el momento ha identificado cuatro plataformas rusas en línea que están dirigidas por los servicios de inteligencia rusos y que difunden desinformación. Desinformación sobre dos de las vacunas por ahora que han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Hasta ahora la agencia ha dado luz verde a las fórmulas de Pfizer, Moderna y recientemente a la de Johnson Johnson. La acusación la hace directamente el Departamento de Estado y dice lo siguiente. Está muy claro que Rusia vuelve a usar sus viejos trucos y al hacerlo está poniendo potencialmente en peligro a la gente al difundir desinformación sobre vacunas que sabemos que salvan vidas cada día. Así lo afirmaron. James Saki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, también dijo en referencia a esta campaña de desinformación en rueda de prensa este lunes. Donde pues nombró este tema y para reiterar, en este caso que Estados Unidos luchará con todas las herramientas de las que dispone contra la desinformación. Tenemos que ser claros, somos conscientes de ello, lo estamos vigilando y estamos tomando medidas para solucionarlo. Este fin de semana después de la publicación desde Kremlin negaron las acusaciones tildándola como una tontería. Fue como respondió el vocero Dimitri Peskov, que a su vez ha recordado el tratamiento de medios occidentales hacia la vacuna rusa Sputnik V antes de que se hicieran eh, públicos los resultados sobre su eficacia. Vamos a tercera noticia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Venezuela como en Zimbabue. Si miramos qué pasó en Zimbabue el, el, es igual que en Venezuela, donde Chávez impuso una ley de tierras en el 2001 yéndonos desde un principio, ¿cierto? donde expropió y confiscó fincas, atos e industrias de carácter agropecuario como en Zimbabue ahora Nicolás inventa sus propias monedas, sus billetes les cambia los colores, la silueta, los rostros y los números ahora mirando las nuevas emisiones de billetes que formarán parte del elenco como monetario de Venezuela vemos como con un profundo dolor y al mismo tiempo una inmensa vergüenza Todas esas pirotas que escenifica Nicolás y su cúpula chavista no hacen más que recordar las andanzas de Robert Mugabe y su gobierno dictatorial que condujo a Zimbabue a una hiperinflación que alcanzó niveles que escapaban de cualquiera de los cálculos más pesimistas. Este es el desempañadero por el cual empuja al país el gobierno dictatorial y siniestro que usurpa los poderes públicos en Venezuela. ¿Cómo ocurrió en Zimbabue? Ya estamos atrapados en una espiral hiperinflacionaria como la que se instaló allí desde los años 2000 Chávez impuso una ley de tierras en el año 2001 Como en Zimbabwe exproció y confiscó fincas, atos e industrias de carácter agropecuarias Una vez que se desató una política de invasiones y arrebatos de tierras Y a la vez se declaraban renuentes a pagar las deudas contraídas con el FMI Internacional de la misma manera, la tasa inflacionaria que aterroriza a los venezolanos vuela alto y muy alto. Y más pánico hay cuando pues, miramos hacia atrás para ver que en el Zimbabue en 2018 ya se había traspasado la línea del 89.700% de inflación, lo que ocasionaba que los precios se duplicaran cada 24-7%. Ahora Nicolás como en Zimbabue inventa sus propias monedas, sus billetes, les cambia los colores, la silueta, los rostros y los números. Si lo miramos años atrás en Zimbabue abandonaron la impresión del dólar zimbabuense para asumir como signos de RAN sudafricano y el dólar estadounidense como cosa curiosa. Esos eran los patrones de cambio, igual como lo hace Nicolás en Venezuela. En Zimbabue comenzaron a imprimir dinero inorgánico para reunir 60 billones de dólares zimbabuenses, dinero que utilizaban para pagar la nómina de militares y policías, cuyos salarios fueron aumentados por decretos. Ahora lo que está haciendo Nicolás es similar. Esos fondos no estaban en el presupuesto fiscal en curso y no se sabía de dónde provenía ese dinero adicional. La pregunta que hay es, ¿algún parecido con la situación actual de Venezuela? Nicolás ahora dio a conocer su nueva partida de monopolio, sacando tres billetes que sumados no alcanzan el valor de un dólar estadounidense en este caso, y cuya impresión representan un costo mayor que el poder adquisitivo de esos papeles devaluados. Ahora, como sucedió en Zimbabue, Nicolás ahora apela a la imprenta de los milagros diabólicos, igual que en Zimbabue en abril de 2018 cuando el Banco de Reserva emitió billetes de 50 millones de dólares zimbabuenses que en el mercado común no valían más de 1.20 dólares estadounidenses. Imagínense eso. Si sacamos las conclusiones por estas mismas razones, se estremece el alma de millones de familias que no encuentran una forma de luchar con semejante espanto monetario. Por eso no se puede poner en duda que eso tiene que caer. Solo falta un acoplamiento de fuerzas que se muestren decididas a participar en la tarea para dar por terminada esta era tan malévola que nos ha tocado padecer. Y bueno amigos, así hoy hemos finalizado nuestras noticias, recuerden que siempre los estamos leyendo, así que todo lo que pues ustedes tengan para decirnos, recomendaciones, sugerencias en cuanto a nuestras noticias, siempre vamos a estar ahí pendientes de ustedes. No se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.